Hola muchachos, ¿qué tal? Ya estamos acá en el hueco Como han visto en el video de ayer Este video básicamente les enseñó Cómo pasar sin Kimi Obviamente pues como ven yo soy muy mal a, utilizar, a la hora de utilizar fechas incendiarias Pero la manera más correcta O más rápida de llegar al hueco O al fondo Sin tener que perder vida Sin suicidarnos Es básicamente ir de frente De frente a, para la izquierda Vamos a encontrar la tienda de campaña, la misma tienda de campaña de ayer. Una referencia que va a ver o que van a ver a continuación, es justamente acá una aldea. Ven esta aldea, ahí está la playa. Y ven esta aldea que está acá. Tenemos que ir después de la aldea, tenemos que ir de frente, de frente, de frente. De frente, vamos a ver una tienda de campaña. Uff, viene un tante. ¿Dónde están? Están por acá cerca, pero no cabe distraernos y sigamos adelante. Como ven, acá está la tienda de campaña. El requisito mínimo que se les va a pedir es, en primer lugar, uno, tener 10 armaduras muy espantosas. 10 de huesos. Y bueno, la de acá es opcional, pero si pueden tenerlo pues también. No sé, no sería de malo. Empezamos a descender. Vamos a descender y obviamente tienen que tener comida tienen que llevar lo que es comida, bebidas, madera, porque a la hora que vencamos algunos caníbales, pues vamos a. de hecho que vamos a perder armadura, pero la idea es poder recuperar esa armadura a la hora de vencer a los caníbales. Vamos a seguir bajando. Se acaba mucho muy rápido la mina. Pero estamos por buen camino, bajamos por aquí. Ahora obviamente cuando lleguemos a la, a la zona de las bebés vamos a perder mucha vida no, vamos a perder solo uno o dos dependiendo de cuántos golpes recibamos de los bebés mutantes ah, pero no es tanto en realidad vamos estamos el equipo de buceo acá lo tengo, vamos a equiparnos y otra cosa que no podemos olvidarnos es llevar bastante comida aunque a donde lleguemos va a haber comida, es cierto pero a la hora que estamos luchando con los caníbales vamos a perder vamos a tener hambre en la ya, en tenemos. lugar. estamos bueno, y vamos a bajar por acá. Listo. Le damos. Ahí están los bebés. Pero vamos a, en primer lugar, vamos a quitarnos esto. Vamos a combinar con un trapos, llevar muchos trapos, vamos a traerles un poco de fuego, ahí están los bebés, y también podemos descender por acá si lo queremos, por acá descendemos, corremos por acá, listo, hemos, nos hemos ahorrado bastante de vida. por acá a ver un momentito vamos a quitar la lámpara vamos por acá algo que me olvidé comentarles es que si no tenemos mucho cuidado pues si tenemos mucho cuidado podemos cometer un pequeño error abajo de esta cueva porque ya me pasó ya la, la vez pasada o ayer cuando grabé el video de la final es que digamos que caí en un hueco Y este hueco hizo que pues Prácticamente tuviera que reiniciar de nuevo el juego Hay una especie de dos rocas que forman Vamos a... Necesitamos obviamente esto Es la manera de poder vencer más rápido al boss Como ven ayer recuerdo el video Yo soy muy malo al apuntar las flechas Pero acá tenemos más Más bengalas Es mucho mejor utilizar bengalas y vamos a equiparlo una vez vamos a equipar las bengalas voy a reemplazar a la danza mejorada la katana si sí nos va a servir muchísimo vamos a tomar algunos refrescos vamos a tomar una y vamos a agarrar uno vamos a comer estas hierbas de acá para estar más ligero listo vamos ahora sí a bajar Ahora vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar así, dando un círculo por acá. Listo. Y hemos bajado por acá. Ahora vamos a bajar por acá. Tengo un cuidado con las rocas que las rocas en realidad, pues, no ayudan mucho. ven esas rocas que está abajo que está indicando la, donde está la lanza mejorada pues tengamos mucho cuidado al bajar ahí porque si nos caemos ese hueco ya no saldremos ya, por más que lancemos dinamita ups, ups, ups, ups, me distraje, no tenía que haberme distraído pero bueno, tenemos pastillas, tenemos plantas medicinales Es más vamos a tomar una de una vez para recuperarnos lo bueno es que cuando lleguemos allá, vamos a encontrar mucho de mucha medicina, comida. Ahora, ya nos vio un caníbal. Ya nos vio un caníbal. No debemos caer. Listo. Llegamos. Vamos a guardar. Vamos a esperar a que cargue. la pintura roja Mal. ¿Valdrá la pena vencer al mutante que está afuera? No lo sé. No, no es necesario entrar acá, pero ya, ya está hecho. Ok, vamos a tratar de hacer algo así, como si directo al, al boss. Siempre me he preguntado, ¿para que siempre, para qué no hacen tantas telas? Se utilizaban como una especie de vendas, algo así, deberían tenerlo así. A ver, vamos a comer algo. vamos a comer acá algo para comer Colatina En realidad la primera vez que jugué esto, pues, tuve que asesorarme en cuanto a algunas armas. Es decir, preguntarme qué armas me pueden servir. Y veía que el H es muy bueno infligiendo daño, pero lo malo es que es muy lento. Y se te acaba muy rápido la estamina. Llegamos acá, a este punto. A ver... Si no me equivoco era por allá. Nuevamente no veo más rápido. Debería vencer a los bebés. que suele ponerme la armadura espantosa. Después de todo voy a tener que asesinar al... A, con las flechas incendiarias. Vamos a cambiar la flecha. Otra flecha. Vechas incendiarias, voy a gastarme unos cuatro de estos para tener si quiero unos veinte. Ahora sí vamos a salvar a Timmy Venga, venga, es la niña que. Ok, ahí no puedo. que Ok Ok uh -huh. Ok Quería ver si se podía pero no Ya ni sé cómo voy a recuperar mis armaduras. Un poquito toda la armadura de Solamente me quedo una armadura de hueso. Vamos a poner esto como para recuperar. Oops. Ok. Ahora sí. ¿En ¿Cuánto me hace me pedo? 28 flechas. De 50 flechas, 28 flechas. Llegamos. Si no ven la parte en la que... Llegó a la a la cueva, pues... No se hagan problemas, porque... Como hemos, como les he comentado, pues... No va, no va a ser necesario que lo vean, porque... En el video de ayer ya van a ver cómo... Van a ver cómo llegar... Sin sufrir lesiones, al menos en mi, en mi video anterior. Pero también... Me gustaría saber si, si les, les gustaría que hicieran un video de supervivencia. Ok, varias bengalas. Ahora tenemos que detener el arma gigante para poder usar el para poder conseguir el último objeto que es para dominar a los, a los mutantes. Me han dicho que lo que tengo que hacer es talar casi todos los árboles utilizando eso. La, obviamente voy a utilizar el hacha pero tengo que utilizar el arma para que todos los mutantes, caníbales se alejen entonces la única manera de pasar este juego sin TV es justamente eso tratando de talar los árboles y poniendo ese aviso de S.O.S. Bueno, voy a, hacer, voy a probarlo en estos días a ver si, realmente es, si es de verdad o no Puedes salvar aquí en este instante Pero Ayer lo hemos salvado Yo espero que no, que no me ataque un tiburón, okay. Acá donde vamos a listo. Ya tenemos la seta más importante con la que veníamos. Ahora, en el siguiente video, no, vamos a hacerlo una vez. Vamos a hacerlo de una vez. Aunque obviamente ustedes no van a ver no, todo el trayecto que he hecho. No lo van a ver. Lo voy a cortar el video para que se puedan eh, estar a y decir, hasta que llegue. Así que lo voy a cortar esa parte. Pero lo que sí voy a hacer es dormir. Para. Para que amanezca rápido, obviamente, y así. Vamos a comer. Okay, Un poco más. okay muchachos, ya amaneció. Vamos a, me gustaría cortar realmente camino, pero a ver, dónde estoy ahorita, okay. <ríe> no quería que pasara esto. vamos hacia... hacia hacia la nueva cueva muy bien chicos ya hemos llegado ya hemos llegado así que ahora vamos a sacar el objeto más importante por la que venimos vamos por acá vamos por acá obviamente vamos a echar esto por allá okay, estamos cerca que objeto vamos a necesitar pues la que hemos sacado del barco a ver llegamos Bueno chicos ya llegué. Ahora lo que tenemos que poner es este objeto de acá que hemos sacado cerca, que hemos sacado del, del pequeño bote donde está. Aquí está. ¿No? Vamos a ponerlo acá. Listo. Y ahora vamos a recoger lo que, por lo que venimos. Esta. Listo. Ajá. ahora sí podemos volver en paz porque ya tenemos el objeto más importante así que ¿cómo lo conseguí pues obviamente cuando hemos conseguido la la card, la tarjeta dorada ponemos, vamos dentro del bote vamos a poner bueno, ahí eso ahí y acá tenemos lo que por pues lo que hemos vendido así que tarea cumplida Ustedes van a poder ter, poder conseguir esto y vamos a tratar de pasar el juego a ver sin Timmy. Así que para el siguiente video veremos cómo sobrevivir en nuestro primer día y a dónde irnos. ¿sí? Excelente, nos vemos en el siguiente video.